¿Qué vas a meter, Alex? Eh, yo, igual, al principio esperaba un poco, no sé qué hacer. Estoy malito. Hace unos días pillé un virus en el estómago o algo que se le parece, no lo sé. Una bacteria. Una bacteria, más no bien, sabe. sí. Unos hielos de algún batido o algo. Y llevo dos días cao. Ayer... No, no, cagando. <risa> Ca caogando. Llevo... Ayer me fui a dormir a las 2 de la tarde. Yo he dormido hasta hoy a las 6 y media de la mañana. Así que ya estoy mejor. Igual pruebo las olas, no lo sé. De momento entrad vosotros. Vamos a darle caña a las olitas. Viene Sebas con nosotros. ¿Yu? aquí, Chicos, de, de Puerto Escondido. Un chico que conocí hace cinco años en Costa Rica y nos hemos vuelto a reunir cinco años más tarde. Qué bonito, ¿eh? Muy <risa> bonito. <risa> Mágico. Surfeado. vamos a desayunar en algún sitio local que encontremos, ¿no Alex? Sí, por favor, vamos a... Bueno, más que local, bueno, yo volvería al Elephant Garden. ¿Quieres ir al Elephant Hostia, Garden? Sí, por sí. favor. Qué bueno estaba. ¿También te apetece, Sebas? Vamos, vamos. Épico. Hemos surfeado solos en esta playa que no sé, tiene tener kilómetros de Nada. Sí, los tiene. Con los penes ahí saltando, los pajaritos pasando. Hace ahora mucho sol, pero bueno, hemos venido por la mañana que no hacía tanto y nos vamos ya antes de quemarnos. Yo, sin querer, he roto la quilla de la tabla de Albert. <risa> pero se ha roto muy limpio, simplemente se ha partido y ya está, se ha arrancado. He hecho un pato en una zona en la que apenas había agua, no cubría, ha sido una mala idea. He hecho así, justo ha roto la ola encima mío y he chocado así contra el fondo y me la ha cargado. Nos vamos al Elephant Garden, ir preparando los boles de fruta porque vamos a arrasar. Vamos a desayunar. Ya ha llegado el desayuno. Al final hemos venido, ¿cómo se llama el sitio? Barrio Café. Café. Barrio Café en la punta de Puerto Escondido y, como siempre, para desayunar, frutitas. Un smoothie de berries y por encima granola, chía, coco rallado, plátano y ahora viene el extra de crema de cacahuate, como dicen aquí. Mm. Hola, Toby. ¿Oye? ¡Eh! ¡No me muerdas! Hemos venido al campamento tortuguero Palmarito, en Playa Delfines, al norte de Puerto Escondido, a hacer una actividad que se llama liberar tortugas. Los huevos de tortuga están puestos aquí, en estos emplazamientos, y nosotros vamos a ayudar a que estas tortugas lleguen al mar. Los huevos están aquí porque cuando las tortugas ponen los huevos en medio de las playas, eh, están, ¿cómo se dice?, expuestas. ¿Os queréis poner y ayudarme un poco? Estoy sí. aquí en plan supercientífico. <risa> están vale, ayúdame, tío. Están, están expuestas a varias cosas. La intemperie, los animales y todo eso, se las pueden comer, pero sobre todo la acción del ser humano, que es lo peligroso. Que se pisen, que pasen motos por encima, coches o que las cojan Cazadores para hacer comercio, con ellas. O sea, sí, sí. Para hacer comercio con ellas. En Costa Rica pasaba, luego se pueden consumir los huevos de tortuga, aunque están prohibidos en muchísimos sitios. Igual aquí se consigue pero... a ¿puede ser algo así? No tengo ni idea, aquí... No sé, no sé si son legales en, en México, pero están prohibidos en muchos sitios, porque algunas tortugas están en peligro de extinción. Entonces, para protegerlos se hace esto. El hecho de que estén protegidos y que no se puedan consumir es lo que los hace aún más caros y que la gente los quiera sacar de las playas. parecen, Albert? Curiosas Parecen robots andando Parecen robots, ¿eh? Es como que van a trompicones Estas que son todas las que han nacido hoy Sí, 26 ¿Las has contado? No, la he la chica <risa> ¿Las ves bonitas tú? Sí ¿Te las comerías? No ¿Y tú? <risa> ¿Eh? ¿Y tú? <risa> en este caso, la más pequeña, que es la que vamos a liberar hoy, hoy es la golfina Y es la más pequeña, la más común, pero no deja de estar en peligro de ti <risa> esto está fuerte, ¿eh? mira la, mira la. Vamos, pequeña. Oh, vamos. Carrera, adelante. Es pues carrera esto. Mira, mira, para la, ¿sí? mira nos ha explicado que efectivamente el hombre el ser humano es el principal depredador de estas tortugas y bueno ella es bióloga y su equipo cada noche los 365 días del año aunque sea navidad fin de año etcétera de 7 de la noche a 7 de la mañana se pasan explorando los 23 kilómetros de playa que hay para ver básicamente dónde han anidado las tortugas y poder recuperar estos huevos y que nuestros primos otros seres humanos no los consuman y los animales puedan vivir felices, así que ahora vamos a ayudar a liberarlos y que puedan vivir felices por aquí. ha dicho que solo sobrevivía una de ellas <risa> O sea, por estadística ninguna de estas va a sobrevivir, ¿no? ¿no? O una salva una de estas, mil de las otras van a morir <risa> Es verdad Lo mires como lo Suena mires. muy cruel Si sobreviven dos, van a morir dos mil detrás de estas Lo mires como lo mires es duro Pero bueno, al menos las ayudamos a sobrevivir ¿Qué Ya se ha puesto el sol, ya han llegado todas las tortugas al mar y ahora vamos a ver un fenómeno de bioluminiscencia porque en esta playa, 20 minutos al sur de la playa donde estamos liberando las tortugas, hay unas algas que en contacto con el mínimo movimiento nos han dicho que se iluminan, así que nos vamos a montar en una barca ahora. Oye, pero la bioluminiscencia son algas de Splacton o que es, tío? Son algas. ¿En serio? Son algas. Yo me un tipo la de, de fitoplacton. Abril dice que son LEDs. La científica dice que son leches. <risa> <risa> una laguna. Alex, estamos muy en muy una. una laguna, no en el mar. La laguna, no, no. Estamos en una, en una laguna. laguna. Con cocodrilos. Puro cocodrilo ¿puro? vegetariano Puro ¿sí cocodrilo vegetariano comen palmas y plantas. Pero las ellos, palmas de las manos y las plantas de los pies. También. Entonces ¿hay, cocod pescamos. hay cocodrilos, pero no hay cocodrilos, ¿no? Okay, chicos, hay cocodrilos, pero no aquí A kilómetros donde tenemos conexión, lo que es la parte del río Me tiro al agua, bueno, vamos a tirarnos al agua. Estamos viendo la bioluminiscencia No conseguimos verla O sea, con la cámara, con los ojos sí No se ve en la cámara y me voy a tirar ahora a ver si se ve Cuando salta el agua Haz una buena bomba Tú que estás ya dentro eh, sí. Ah, ah, sí, ponga. se ha visto, se ha visto Vas a... En la cámara Está todo guapo a bucear se te oh, ingresa, salsa todo ¿mresa? delante de los ojos Algo estoy viendo por la cámara En la cámara se ven como destellos azules Pero no se entiende muy bien Vale, muévanse chicos, muévanse Hostia, Es que chicos vale. hay que moverse mucho, hay que moverse demasiado Dale, dale, dale, dale. está totalmente iluminada ¡Vamos! ¡Muévanos! ellos brillan debido a que cuentan con una enzima en la parte de su cuerpo que genera una luciferasa, a través de la luciferasa emiten lo que es una luz, esta luz que nos están proporcionando ahorita, es una defensa propia para el microorganismo, ahorita se estuvo defendiendo de nosotros prácticamente ¿ok? y también lo utilizan como una manera de excitación para el microorganismo ahorita se estuvieron reproduciendo constantemente el microorganismo ya, perdón que te interrumpa, pero eso pegajoso que tenemos ahora en la piel entonces, eh, ese es el plantón <risa> es el plantón, es el, planto, es ¿El, el, el de, de su brilla ¿De lo que han hecho? <risa> no, no, no, no, no, no, no. Son, ca son cadáveres de placón que tienes en el cuerpo. ¿Qué tal la experiencia, chicos? Bastante épica en persona. En vídeo, tristemente, no se veía no, tanto no se como, como en persona, pero era brutal. Nadabas así y veías y ponías la mano cerca de la superficie y veías cómo se iluminaba todo. Super heavy. Era súper raro porque salpicabas un poquito y se veían como puntitos ahí, pum, pum, pum, pum, por todas partes. Se iluminaban y desaparecían. ¿A ti te ha gustado sí. Fortis? A mí me ha gustado bastante, sobre todo la explicación de Juan de Dios lo, me, lo mejor del tour Juan de Dios, sí, muchas sí. gracias sí, hasta luego chicos, que tengan bonita muchas noche Muchas gracias Ha sido muy full, pero yo digo que quedamos pendientes de hacer una bioluminiscencia de las heavies heavies Sí, porque nos ha enseñado fotos de otra época O sea, porque esto va por épocas del año En verano hay bioluminiscencia azul y súper intensa Quedamos pendientes de hacer bioluminiscencia de verdad y que se pueda ver en vídeo Y lo podáis ver en el blog ¿Te apuntarás tú, Charlie? ¡Hombre! ¿Quedas pendiente de hacerlo? ¡Hombre, si me lo pagas! ¿Pero cuánto te debo pagar? ¿La comida? ¿El viaje? El hospedaje, el transporte... El transporte. Hombre, lo no más fácil. Dime que te pago una parte. Y seguro que te llevo. Y de parte, le paso un extra, por, por grabar. Chavales, eh, estoy buscando un amigo nuevo así, graciosito, guapete. Si a alguien se le ocurre, que haga fotos también. Si a alguien se le ocurre, si es alguien puede ser... demasiado, Eso es muy complicado si, de si encontrar, al, ¿eh? si, si alguien piensa que puede ser él, no estoy pensando en sustituir a Carlos. Así que si alguien piensa que lo puede sustituir Que deje ahí en comentarios eh, su Instagram Para que podamos contactarle ¡Ok! ¡Ey!